Para crear una sesión de BigBlueButton, uno tiene que activar el botón de edición así que uno prima ese botoncito que está mano arriba a la derecha y ya uno está en modo de edición, así que uno busca el módulo que uno va a trabajar. en este caso está bien al final el último que, que abrí, ¿no? que se llama, el módulo se llama BBB, que está debajo del, realmente en el curso nuestro, debajo del último módulo. Así que dentro de ese módulo nuevo que se llama BBB, y este, uno puede siempre editar el título, pero te ofrecen siempre re, añadir recursos o actividades en los módulos. En este caso, vamos a, actividad, a, a activar una actividad que se llama Big Blue Button. Así que inmediatamente sale la configuración de Big BigBlueButton donde uno está obligado a darle un nombre a la sesión de, de Big BigBlueButton que uno va a trabajar. Y en este caso pues voy a poner última sesión. Así que ese es el título de esa sesión de Big Blue BigBlueButton. Y ya con eso uno va al final y oprima Save. Y uno regresa al curso. pueden ver en la ruta que estamos en BBB, así que voy ahora a quitar la, el botón de edición, vieron que están en la ruta de BBB ahí y ahí está el botoncito de BBB dentro del folder de BBB, uno oprima ahí el botoncito para entrar al que llamamos la última sesión y hay un botón que dice pues ingresar Join Session y ya uno está dentro de, de BigBlueButton esperando ya pues que ella vaya montando los diferentes módulos que, que, en que se compone que BigBlueButton está fuera de Moodle y está enyuntado así que hay que pasar por ese proceso ahí de, de juntarse uno activa el micrófono para poder hablar y luego uno prima la prueba que ya hace y ya le notifican que ya uno está listo para empezar. Y ya uno tiene una sesión de Big Blue Button.